Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes 11 de enero del 2019 Ya llegando al fin de la semana laboral, la primera semana completita de este año 2019 Gracias en nombre de todo el equipo a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir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 Gracias al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 a la olímpica ciudad de La Vega. El 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto. Canal 17 que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al canal 46 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, con Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Para gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana a través de Canaán, en el 1014. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto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 que está trayendo amplios campos nubosos hasta la costa norte, también interactuando con una vaguada que está localizada en nuestro país, en todo el nordeste, lo que va a producir que se incrementen las posibilidades de lluvias a partir de la tarde y la noche, por condiciones de alta humedad, pueden ser aguaceros débiles a moderados, a veces fuertes, con ráfagas de viento y también tronadas y relámpagos. Todas las zonas que van a ser eh, afectadas por estos sistemas está la zona noreste, noroeste, norte, este, zona fronteriza, cordillera central, Gran Santo Domingo y la zona sureste. Temperaturas agradables durante el día, el, y durante la noche, especialmente en la madrugada, en toda la geografía nacional, muy especialmente la parte alta de la cordillera central y la costa y la parte norte de nuestra geografía nacional. Polo, Barahona, Ocoa, Jarabacoa, Constanza, Valle Nuevo, Las Pirámides, todas estas son zonas que van a tener un frío bien interesante, igual que en la, zona, en la cordillera septentrional. Villatrina, Jamao y esta parte es alta de Puerto Plata. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Bien, en este día producción nos tiene preparado lo que es el tema que ha causado eh, mucho impacto en la sociedad dominicana es sobre la muerte del coronel en Baní. ¿Por qué? Porque todavía a 48 horas o más no se ha efectuado una rueda de prensa de la Policía Nacional como siempre hacen rueda de prensa eh, rapidísima en las primeras horas y en este caso eh, hay una, una nube como algo que está ahí empañando y tantas contradicciones que hay de lo que sale de la policía que ya ellos investigaron y de lo que sale de otros lados, esas contradicciones sobre la muerte del coronel de la policía en Baní tiene a todo el pueblo en atención porque se trata de un oficial que andaba también con, con dos oficiales y la forma en que fue muerto, lo que tiene con la relación a lo que es el tráfico de droga en República Dominicana, en lo que se ha convertido en nuestro país. Por otro lado, la policía ayer le dio cristiana sepultura al coronel y llueven los alagios, los elogios, perdón, eh, sobre él. Entonces hay una confusión y uno a veces eh, se detiene a pensar si fue así o si fue asá. En vista de eso, producción nos tiene preparado eh, esta parte con algunas declaraciones de la policía, de otros que no son policía y un sondeo también en la población. Lo, lo, lo cierto es que el senador Wilton Guerrero Dumé ayer tronó en la, en, en la Cámara de Senadores de República Dominicana en la manera que lo tiene acostumbrado a hacer. Y, a, y hablaba que de esos puntos salían cinco sobres semanales que eran llevados a la comandancia de la policía para ser entonces distribuidos a diferentes oficiales. Eso dijo Wilton Guerrero Dumé anoche ayer en la Cámara de Senadores y le siguió el de Pedernales, que lo mismo está pasando en Pedernales. Entonces, eh, ahí tenemos la imagen del coronel eh, que falleció en Bani, sobre este caso. Y tenemos también ese video, señores. Ese video muestra que cuando hieren al coronel, el coronel sale todavía vivo, ¿verdad?, y abre la puerta trasera intentando montarse en el vehículo y dos personas más salen, y se montan en el vehículo y, y, y lo dejan tirado ahí, aparentemente la, es una jipeta, ¿verdad? la de adelante era la camioneta de la policía, es, es lo que se puede visualizar, ahí está cuando, cuando lo, los individuos salen, ahí, eh, ahí lo dejan, ahí, ahí lo dejan, él, él arrastrándose eh, herido, arrastrándose herido y lo dejan, lo cierto es que los dos oficiales que andaban con él lo dejaron eh, solo, lo dejaron solo, solo dejaron los dos oficiales al oficial superior. Vámonos a escuchar eh, algunas declaraciones que nos tienen eh, la policía al respecto a este caso. Y luego escuchamos el sondeo. Vamos a escuchar. Lamentablemente se entregó el mencionado Buche, ese eh, reconocido vendedor de drogas, el coronel Ramos, en una inspección que hacía rutinariamente a todos esos puntos de drogas, entonces se acercó al punto de drogas de él, él lo agredió de manera inmediata, sin mediar palabras, y ese fue el resultado. En el, caso, en el caso de la inspección de los puntos de droga, explique esa parte. ¿Qué tipo de inspección? ¿Qué es lo que se hacía? Porque como que suena extraño el tema inspección. ¿O se trató de decir otra cosa? No, yo, nosotros entendemos. Yo no he hablado todavía con mi general Brown, pero entendemos que él quiso decir otra cosa. Él se refería a los levantamientos de inteligencia que se hacen previo a una intervención en un punto de, de droga, un punto... O una intervención eh, policial cualquiera, siempre se hace una, un levantamiento de inteligencia. Eh, dentro de ese levantamiento de, de inteligencia, ustedes saben que hay que supervisar el área donde se va a, a desempeñar la operación. Creo, entiendo, eh, la lógica policial a mí me indica que él quiso referirse a eso. ¿Ciertamente andaba el coronel solo en esa inspección? No, andaba, a, estaba acompañado de otro oficial. como las declaraciones del jefe, de, el, del director de la Policía Nacional, y dice específicamente que andaba acompañado, y en verdad andaba acompañado, de acuerdo a toda la noticia que tenemos, que había un capitán y otro coronel, teniente coronel, andando con él, y lo dejaron solo. Hoy están... No es tan detenido, pero tan... Di que, no sé cómo que lo tienen. Antes de entrar en más detalles, vamos a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez y luego vamos a escuchar las declaraciones de Wilton Guerrero Dumé. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para poder tener mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez agradezco a ustedes el favor de cada mañana de sintonizar nuestro programa de mañana en el Canal 10 de Telenor. Este general Brown Pérez, lo que él dijo, lamentablemente se entregó. Eso es una carta de, de, de muerte prácticamente. Este mismo Brown Pérez fue el que en las elecciones pasadas del 16 arrodilló a un militante del PRM en el parque de, de Cotuí, y lo dejó ahí arrodillado para que él no pudiera hacer ningún tipo de gestión. Ese mismo, Brown Pérez, que eh, él es eh, muy en guapo. La verdad es que nosotros debemos ocuparnos de, del hecho. Y, y nos llama poderosamente la atención que se le dé una especie de crítica por encima de lo grave que ha sido este caso. Ciertamente que un, jef, que un mando eh, policial debe ser cuidadoso al hablar, debe ser cuidadoso al referirse a un hecho, porque aunque sea un delincuente, aunque sea eh, lo que sea, tiene derechos y principios fundamentales que protegen con la presunción de inocencia, que se le... Un proceso justo, eh, pronto, protección de su vida y de su y sale mucha integridad. Y salen muchas preguntas, Francis, salen muchas preguntas y conjeturas. Y eso lo voy a hacer así, mira, ponerlo a un lado, porque es la reacción del momento caliente, de un igual que, que ha caído, de un caído de la policía, eh, que no se le haya dado respuesta o que el coronel no haya podido darle respuesta. Eso es una cosa, pero Mira. lo que ocupa es que existan ya en el país relaciones delincuenciales con un estrecho encuentro de recibir sobornos semanales como lo ha denunciado Wilton Guerrero. Mientras todo se desenvuelve, la muerte del coronel es un aspecto, la existencia de esos puntos y el poder que ostentan al amparo, dice Winston, de autoridades que debieran combatirlo, es lo gravoso y es lo que yo creo que no podemos perder de vista con la declaración de un mando policial que en el momento caliente, al referirse como lamentable que se haya entregado, como quien dice, qué pena que no lo enfrentamos y que no lo mataron. I, eso I, fue lo más o menos. Sí. Pero para mí, eso fue una reacción de cuerda que tenía por el momento caliente. Ahora, vamos a obviar por lo que dijo, por asuntos de derechos fundamentales en principio en palabra, que no hay acción, no se le puede juzgar ni por delito de, de opinión, ni por, ni se le puede hacer nada. Un, un comentario. Ahora, el hecho es lo gravoso. Sí, y se desprenden tantas cosas, Francis. Primero, este señor que le apodan Buche, estuvo eh, preso en Estados Unidos durante 10 años. Por narcotráfico. No, él, vino, él ha dedicado su vida a ser delincuente. Vino aquí y, fue, y, continuó su, haciendo su y actividad. fue sometido a la justicia y los fiscales lo soltaron, ¿verdad? Ok, entonces él continuó inmediatamente su actividad. Sí, pues, muy bien conectado. Sí. Porque ellos lo conocían. Al Brown referirse, delincuente, traficante y lo que es nombrado y reconocido, sabían que todas las cosas que tenía. Entonces, eh, hay que ver de ese Dicho al hecho de someterlo otra vez por las acciones que están haciendo No le toca a la policía someter a los traficantes, a los eh, comerciantes de droga Que ellos saben quiénes son Tiene la sociedad que decir eh, una querella fulano de tal porque está vendiendo droga Entonces todas estas cosas se van ir hilvanando También anda un audio que no está todavía verifi eh, verificado su autenticidad pero un comentario un audio, entre comadres de barrio. Anda un audio peligroso que, unido a lo que dijo Wilton Guerrero Dumé ayer en la Cámara de Senadores, óyeme, tiene relación porque Wilton habló de cinco sobres eh, arregladitos, individuales, para bueno, llevarlo pero, ahí pero y de ahí distribuirlo pero a se diferentes oficiales. Se contrasta eso. Con lo que había dicho antes de la valía y, y la honestidad de este... No, pero él se le él, él, él está echando todo eso ya a la DNCD, que son los miembros de la DNCD que hacen eso. Porque él sigue diciendo que el, el, el, el coronel abatido estaba investigando. Quienes buscan los sobres, quienes hacen la distribución son los de la DNCD. Ellos los que están diciendo que la DNCD no sirve. Tanto parte de la policía como también. Pues yo vendieron senador. al coronel. Prácticamente. Es lo que se, eh, lo que se está. Eh, eh, pues esperamos que la, que la investigación aclare bien esto. Y aclare bien en qué estamos invirtiendo el dinero para combatir este flagelo. ¿Tú sabes qué dijo, eh, perdón, Francis, el senador de Pedernales? que cuando se hacen los bombardeos de droga en Pedernal y van los oficiales de, de la NSD es a buscar peaje que van, no a resolver el problema. Así textualmente bueno, en la Cámara de Senadores también. Eh, luego de ese inventario dado por senadores y luego de este hecho, definitivamente que la autoridad máxima del Estado, quien es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, eh, el presidente Danilo Medina debe llamar a capítulo a los directores departamentales de órganos de represión y combate al flagelo. La policía, que yo critiqué a Franklin Almeida en aquella ocasión porque había restablecido un departamento oscuro de, ese, de esa dirección antinarcótico. ¿Por qué? Porque el narcótico ya había pasado a una dirección general para las operaciones y combate de las drogas, que es la DNCD. Desde entonces nosotros teníamos la esperanza que en aquellas advertencias que le hacía eh, Vincho Castillo, Hoy se está viviendo todo lo que él relató que podría ser que se aposentara en esfera de poder el narcotráfico internacional. Veamos. Un narcoestado prácticamente, Francis. Eh, pásale la... Hay, hay un sondeo que producción tiene listo con, con una pregunta interesante, que la pregunta dice, ¿cree usted que la Policía Nacional eh, tiene vínculos con el narcotráfico en República Dominicana? Ese es el sondeo que producción tiene listo. Vamos a escuchar eh, las reacciones de las gentes con esta pregunta. Que hay que pensarlo primero, tú me entiendes, porque uno no puede meterse en todos los líos. En cuanto a eso yo no opino. Yo eso... Lo... Yo soy un hombre de trabajo, yo no me meto en eso. Bueno, yo no le voy a decir que, que existe un vínculo, pero bueno, tiene que haberlo porque si la policía no puede dar con los delincuentes, la, los delincuentes están con la policía. Esos son toditos iguales, Porque aquí ni policía hay, la policía. Busco policía por aquí a ver si tú lo vas allá búscalo. En los puntos están ellos por el grupo, buscando su chele. Son toditos. Un vínculo tiene que ser porque mire, ese oficial, ese coronel que mataron en Bandín, un hombre. ...se dice que era un hombre público, un hombre respetable... ...y más sin embargo no respetaron ni que andaba en uniforme... ...la delincuencia le dio para abajo y entonces... Bueno, muchas veces es que en este país se presta muchas, a muchas maniobras... ...y eso no se puede poner en duda... ...aquí este país está manga por hombro porque no se quiere hacer justicia... ...sino que se quiere vivir una vida desenfrenada donde el pueblo... Está que no, no encuentra qué hacer, porque no hay seguridad para nada. Bueno, ahí, ahí tenemos este el sondeo. Es el pueblo sabe, el, el pueblo, pueblo inteligente es sabe lo que está pasando. Nosotros eh, estas preguntas se formulan en la producción y se le entregan a, a los corresponsales nuestros y a los camarógrafos para que hagan el sondeo y da gusto, como gente de pueblo humilde, tiene su propio concepto de lo que está pasando y lo que estamos pidiendo que la autoridad máxima de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, llame a capítulo a todo esto que están viviendo de, de este mal, que no solamente es el, la transacción, porque opera lo que transan y mantienen abastecido a los enfermos, pero también procuran ampliar sus negocios en base de involucrar nuevos enfermos de las drogas, porque empiezan a promoverlas en discoteca, en centros de diversión, en las calles. Ha llegado a niveles de grima y nos vamos a cansar parece de repetirlo y de pedirlo y de que lleguen nuevas noticias de que lleguen nuevos episodios cosa que usted veía en las noticias internacionales en Colombia en México México fue el resultado de la movilidad que hubo de Colombia hacia México uh -huh. México tiene estados que son estados manejados por el narcotráfico, sí. por los carteles, peligroso. Y ya ustedes saben que aquí, vuelvo y tengo que reclamar, que tengo que mencionar que Vincho Castillo en los años 90 advertía de la existencia aquí de una célula del cartel de Sinaloa. Ya no es célula que hay, ¿no? Ya es y, metátasis. Y, y de otras organizaciones, incluyendo que cuando se estaba haciendo la recapitalización de las empresas del Estado, que de donde viene la quiquilla de Montalvo con el doctor Castillo y la Fuerza Nacional Progresista. Montalvo era el responsable y nunca dio la cara a ese proceso, junto a Isa Conde, que hoy es el ministro de, de, de Energía y, y Minas, y, Mina, sí. y la encargada hoy de compras y contrataciones, quien era la secretaria. Oye eso. Vendieron los ingenios, donde el doctor Castillo, Vincho, le advertía que, cuidadito, que no le entregaran eso, patrimonio, sí. patrimonio a carteles de México y Colombia. Sí, y lo peligro. vendieron a esos mismos. Un peligro. Pero no. es tan fuerte el poder que acalló la prensa nacional. Eh, Francis, ya tenemos listo. Y eso es el aposentamiento desde aquella época de células que no son los simples buches y los testaferros de los buches y de todas esas cosas. No, porque eso operan a otro nivel con, con asesores de Harvard. Como empresarios. Sí. Así da es. pena ver que cementos andinos en el sur de la isla, en Pedernales, lo vi yo en Cabo Rojo, en el puerto, un barco inmenso, abandonado, quemado. ¿Qué le puede decir? E ese cementos andinos de Colombia. Tiene mucho ese barco. Abandonaron toda esa infraestructura después que se jartaron, parece ser de traer droga en barcos y demás. Ese barco, y la autoridad de bien gracias Ese barco tiene mucho ahí, incluso lo han desmantelado. Vamos a escuchar las declaraciones de Wilton Guerrero Dumé, ocurrida ayer en la Cámara de Senadores de República Dominicana. Escuchemos. Ahí deben haber varios responsables. Y por los medios electrónicos que se dispone actualmente, no es tan difícil que se registren los teléfonos celulares de la dotación completa de la policía. Porque desde ese punto de droga se mandaban cinco sobres toda la semana a esa dotación de la policía. Cinco sobres a esa dotación de la policía se lo mandaban a un oficial y ese oficial se encargaba de distribuirla a las otras personas a las cuales eran mandadas. Se mandaban semanalmente otros sobres a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Cuando hay bombardeo de droga, como recientemente hubo en la provincia, sobre todo en la parte de Guancho, Viedo y esas comunidades, son. Bueno. Los senadores han tomado la partida de empantalonarse y ponerle carácter al problema. Eso es un buen indicio. Y quizás sirva, no para que quede como lo de paya sino para que haya una reacción del Estado y el Estado demuestre su fortaleza para que devuelva un poco de confianza con la principal advertencia que no queremos falsos positivos porque ahorita matan y deshacen inocentes para demostrar que han luchado contra ellos y mientras ellos están, mientras que ellos están cambiando de sitio bueno esto es de mañana si iniciamos y ojalá que no sea muy tarde para poner la corrección que hay que poner en este caso del narcotráfico en breve volvemos hay más contenido en de mañana Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Y, y todo esto nos tiene ocupado. Es una. Yo digo que, que República Dominicana a diario se convierte en una mina de información. Porque en su agitado curso, cada día, de uno de otro, flaqueamos. Y ahora, crea trastorno al orden institucional ahora, del Francis. país y a la sociedad misma. Porque sí. cómo es posible que uno pueda quedarse tranquilo y ver con buenos ojos cuando a todos no han criado, diciéndonos a la autoridad se respeta, el comportamiento del ciudadano, se rechaza las acciones del ladroncito común de la, del barrio, que son trastornos eh, de momento, pero ahora hay la inclusión de individuos que tienen con mecanismos sofisticados sofisticado, eh, dinero, uh -huh. que compra todo, ahora, y ahora. eso es grave. Las declaraciones de los senadores, y algunos diputados que han declarado eso en, en otras ocasiones, se une a un clamor popular de conocimiento de todo. Yo tengo un amigo en Santo Domingo que dice que si quitan el microtráfico se acaba el comercio en esa zona de Santo Domingo, en Los Guandules, se acaba el comercio en La Ciéniga, se acaba el comercio en, en Capotillo, pero también hay otro tipo de droga que para los ricos del Naco y Piantini y esa zona... Bueno, Entonces, Francis, mira, un día yo fui a visitar a un amigo a la cárcel que él estaba preso por homicidio y yo fui a una cárcel del país cuando lo estoy visitando, él me dice, ven a ver al lado de la habitación de él una habitación con algunos privilegios porque había que comprarle abanico, televisor y esas cosas tú sabes que estaban haciendo dentro de la cárcel preparando la droga y dividiéndola en porciones para el microtráfico dentro de la cárcel a la luz y, a la, y al claro, amparo. Claro. Bueno, yo he escuchado que, ha, que hay unos presos que no quieren nunca que se le termine el plazo, que se le termine su, su, su prisión. Sí. Porque ellos prefieren estar adentro, le va mejor que Bueno, apura. ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Hola, ¿qué tal, hermanos míos? Buenos bien, días, buen Buenos día. Dios las gracias. Bendiciones para ustedes. ¿Qué tal, qué tal este inicio de fin de semana? ¿Cómo está lloviendo, eh? Presente. Así mismo. Aunque es. la lluvia caiga. Así mismo es. Para va, mí. va a continuar la lluvia y un poco de frío, eh. Bueno, pues está bien. Eh, eh, la lluvia no me gusta tanto, tanto, tú ves, eh, con mucho exceso, pero. El frío cae bien. Es bueno que lo lamentable es que no va a caer para la línea noroeste ni el sur. Ay, caramba. Porque allá hay sequía. Nuestros, va a caer aquí en el norte, es que también sur, cae bien. Nuestro sur adentro, caramba. Sí, eh. En el norte y el este. Así mismo es. Tierra muy árida. Miren, señores, iniciando de inmediato con las noticias. En el ámbito internacional, Nicolás Maduro asume segundo mandato por seis años como presidente de Venezuela. Nicolás Maduro asumió ayer el segundo mandato, declarado ilegítimo por la OEA, y ante lo que Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con aumentar la presión contra su gobierno. Por su parte, Maduro denunció que existe una guerra contra ese país. Vamos a ver entonces las declaraciones del mandatario de Venezuela. Adelante. Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Bueno, señores. Paraguay rompe las relaciones con Venezuela tras la asunción de Maduro. Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y rechazó la juramentación como presidente de Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025. El anuncio fue realizado por el mandatario Mario Abdó Benítez en una declaración oficial. Escuchemos al presidente de Paraguay. Adelante. El gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. ¡Oh Dios mío! Miren señores, 19 países no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. La Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó ayer una resolución para no reconocer la legitimidad del mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y llamar a que se celebren nuevos comicios en una fecha cercana con observación internacional. Los países que no reconocerán la victoria de Nicolás Maduro son República Dominicana, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití y Honduras, así como Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía votaron a favor de no reconocer la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro. ¡Veamos! Ha ocurrido una votación histórica, sin precedente en la Organización de Estados Americanos. ¿Recuerdan ese eh, texto que les leía que iba a ser la resolución? Fue aprobado, pero no solo que fue aprobado por las nuevas nueve naciones proponentes, sino también por República Dominicana, como les decíamos, República Dominicana iba a sorprender este día. Una nación que por lo general estaba a favor de la dictadura, hoy está a favor de la democracia de los venezolanos. Haití votó a favor de la resolución, otro hecho histórico sin precedentes. Y Uruguay y México, que han tenido siempre sus dudas y aunque están tan cercanos a Nicolás Maduro, se abstienen. Hoy es un día histórico dentro de la OEA. Todo esto podría llevar a más y más presión contra el dictador, además del rompimiento de relaciones de Paraguay. Veremos si otras naciones emulan este gesto de Paraguay, también de Colombia y de Perú. Bueno, señores, ahí está... No reconocen la victoria de Nicolás Maduro, se rompen las relaciones y dentro de esos países estamos nosotros, la República Dominicana. En el ámbito nacional sepultan restos del coronel asesinado en punto de drogas en Baní. Así que ahí vemos las imágenes donde en el día de ayer fue sepultado este hombre, donde se han creado, caramba. Muchas conjeturas en este caso, eh. Veamos. Sé el gran hombre que eras, y porque sé, siempre vas a ser para mí. pecable hoja de servicio lo hace merecedor de ser un referente moral para las actuales y futuras generaciones. Pasaste por este mundo dejando tu vida como ejemplo de valor. Ahí está Imponen prisión Periódica contra acusado De lanzar excremento a la Suprema Corte de Justicia Los siete implicados tendrán que presentarse periódicamente Bueno, pues le fue fácil a ellos, le salió fácil Ahí está Vamos a ver esta información, adelante yo quiero destacar que el magistrado de este juzgado de intrusión se casó con la gloria y que todavía quedan en espacio, en el marco de la democracia, en que hay seres humanos que se identifican con el verdadero carácter independiente que nosotros aspiramos. Y este juez acaba de dar una señal al país de que no vale presión. Bueno, señores, ahí está. Como les decía, salieron en coches ellos, ¿eh? Tomando en cuenta la magnitud y la acción contra esa institución y más de la justicia en nuestro país, a mi entender, salieron en coche. Miren, señores, en el ámbito local regional, el director de la Policía Nacional estuvo de visita aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer y dice investigan la muerte del coronel de Baní. a ser cuestionado por nuestra prensa, ahí vemos las imágenes, el momento por allá en el vehículo que fue ejecutado, el coronel de la policía, imágenes de apoyo, captada por, ese, eh, por esas cámaras de vigilancia que captaron el momento, valga la redundancia, y ahí están las imágenes. Así que vamos a ver qué nos dice entonces Nealdrin Arias. Adelante. El proceso de investigación ha ido avanzando y por eso nosotros nos damos más detalles porque ya tenemos detenido a tres personas, hemos ocupado dos armas y ya tenemos también un video que estos son evidencias que nos permiten recrear la escena y poder junto al Ministerio Público realmente... ...presentar un caso robusto... ...en el que todo aquel que esté involucrado... ...debe pagar por ello... ...debe pagar por ello... Sí, embargo, ...gracias... La ...se hace en los medios de comunicación... Que se habla que eran otras situaciones... ...que volvían en el punto de drogas... ...¿qué tiene claro. que respecto? ¿Cuál otra situación? ¿Eso queremos saber? No, por eso le digo que... ...hay un proceso de investigación abierto... ...en el que la evidencia... Sí. ...mire, no es lo que yo diga... ...ni lo que usted diga... ...es lo que la evidencia obtenida de manera lícita diga para la obtención de la verdad y eso es lo que nosotros procuramos entonces todo lo que yo diga puede ser objeto de cuestionamiento por un lado y por otro lado puede entorpecer un proceso de investigación bueno ahí está cuestionado el general jefe de la policía director de la policía sobre este hecho que ha dado mucho de qué hablar ...que involucra a ese agente policial, ese alto agente policial... ...donde se dice muchas cosas... ...se habla de... ...exigió más dinero de la cuenta... ...bueno, muchas cosas señores... ...y ya ustedes escucharon el jefe de la policía... ...llegan nuevos agentes al Comando Regional Noreste... ...llegan vehículos también, motocicletas... ...ahí vemos las imágenes de las motocicletas que llegaron... ...y los nuevos agentes... Eh, ...al Comando Regional Noreste de la Policía... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...ahí vemos los nuevos miembros que llegaron aquí a San Francisco... ...vamos a ver entonces las declaraciones del general... ...Horizon Olivense Minaya... ...adelante... ...se aumentó el personal de... de preventiva... ...donde se dispusieron... ...ya vienen en camino... ...deben estar llegando ocho motores de alto cilindraje... ...y ya los mismos están divididos en diferentes zonas... ...zonas que nosotros teníamos eh, ciegas o vulnerables... ...y se van a disponer en esos sitios... ...todo ese personal... Ese es algo, ...eso es algo... Eh, eh, ...es un, un apoyo del señor director... ...porque viene más personal... ...o sea, como Macorís, si Dios quiere, va a integrar, va a, va a, se va a integrar al 911... ...ya ahí se hace una, se hace una planificación... ...de dónde... ...por cuadrante y por corredores... ...pero mientras tanto... ...se van a hacer... ocho cuadrantes más... ...con, este, con esta cantidad de, de miembros... ...que nos no cedió el señor director... Bueno, ahí están... ...nuevos agentes... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...madre de joven encontrado muerto... ...en la bajada dice... ...había sido agredido anteriormente... ...en un brazo... ...así que ahí está... ...la madre de este joven que murió... Presentando más de 14 impactos de bala en su cuerpo, encontrado envuelto en una sábana. Adelante. Me enteré que me, esta mañana me llamaron a mi trabajo. Incluso no hace tanto que una persona le cortó un brazo. Sí. Eso está en proceso de abogado. Se llama Micha. Solamente con él tuvo un buen problema, que duramos un mes aquí en el hospital, con el caso de él. Sabrá Dios lo que es. Pueda hacer con eso. No puedo, más, no puedo decir más nada. Dios se encargará. En tanto que la policía dice investiga la muerte de ese joven encontrado muerto con 14 impactos de bala en la comunidad de La Bajada. Residía en el sector Espínola. Así que vamos a ver entonces qué nos dice la relacionista del comando de Río Noreste sobre la muerte de Marcos Antonio Alberto Martínez de 18 años. Adelante you <sharp inhale> Fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona que hasta el momento no ha sido identificado. La policía está trabajando para identificar el cadáver. Este, esta persona fue encontrada en la bajada directamente en una barranca. Eh, según las investigaciones, esta persona ya tenía más de 18 horas de fallecido. Una persona en la cual tenía varios impactos de bala en su cuerpo, por lo que se está profundizando las investigaciones y en los adelante le daremos más detalle. Con en relación a este caso. Ahí está, la directora de la escuela El Arpe, aquí en San Francisco de Macorís, donde labora la maestra que está acusada de apuñalar a otra mujer junto a su hija el pasado 25 de diciembre, defiende a la maestra, dice que su conducta es intachable en el centro, el momento de impartir la docencia. Escuchemos entonces a Celeste Núñez, directora de la escuela El Arpe. Adelante.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 por fundas plásticas y ya ustedes escucharon a Celeste Núñez, directora de la escuela, quien defiende a la maestra, eh, principalmente su labor como docente. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Lab, porque es 100% purificada con sistema Osmosis y es tan dominicana como tú y como yo. Llámenos al teléfono que aparece ahí en la esquina de su televisor. La número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua, Randy, Live Viernes. Que nos, como cada viernes nos tienen una sorpresa. Esta y tú no ibas a decir algo de Juan Luis. Es bueno eh, que lo diga. Otra vez sí, no, no. Interesante. Eh, Juan Luis eh, es un cantautor dominicano que ha logrado grandes éxitos y ha puesto el nombre de la República Dominicana mundialmente conocido. Así. Es. Y Juan Luis para muchos es un, un referente alcanzar o emular. Un o, doctor en música. Sí. <risa> Estudiado. Eh, estudió, eh, y esto pone en la calidad de sus producciones sí. y de lo que hace. Tú sabes lo que es decir eh, como pececito, burbuja de amor. Es una... Eh, o saciar una locura mojado en ti. Óyeme. Oye, son piezas literarias. Sí, no, no, no. Es decir, son, son poemas. Cuando nosotros ponemos la transculturización frente a contenidos de esta naturaleza, tenemos que llamar la atención al orden nacional y, sobre todo, al control de la difusión del, eh, y entretenimiento de la radio, de la televisión. Debemos resaltar estos valores y, sobre todo, que el el contenido y la calidad de las producciones de Juan Luis son exquisitas y son parte de nosotros, que eso es lo más importante. Mira, en el orden internacional interesante, ya recuerdan ustedes que yo había advertido, primero que nosotros como país y este gobierno no ha tenido éxito ni ha mostrado preparación para manejarse en las líneas diplomáticas. Porque la política exterior de un país está basada en los intereses propios, en la buena convivencia pacífica entre los pueblos que componen el concierto de naciones y que podríamos estar viendo en vilo, a la República Dominicana teniendo que decidir o junto al nuevo socio que es China o en contra del socio tradicional Estados Unidos. Sí. Ayer en la OEA, por la propuesta de Chile y de y más países y de Argentina, República Dominicana se adhiere y vota en contra del régimen de Maduro y de su nuevo mandato y lo desconoce. Vota por la democracia en Venezuela. Vota porque el país se restablezca un sistema democrático en Venezuela. Cosa que nosotros vemos bien. Entonces, y que es justo, incluido, Haití, señores. Que yo critiqué precisamente cuando Maduro dio una expresión en su alocución pública. Quien se mete con Haití se mete con Venezuela. Y Haití también pidió o votó en contra de ese adefesio manda adefesico mandato. Sí. ¿Y y tú, oye, pero hay una parte que quiero concluir para... Sí. Pero hay distorsión en la política dominicana cuando se refiere a la política exterior y en una decisión tan trascendental cuando países se están uniendo para que se restablezca la democracia en Venezuela, República Dominicana hizo lo que debía de hacer, pero falló, falló cuando no tiene el control de su embajador en Venezuela, que deberá ser llamado a consulta, porque se presentó en nombre de la República Dominicana y Maduro lo aprovechó mientras se estaba votando en contra en Washington. Y Maduro lo aprovechó y dijo, gracias a la República Dominicana por su presencia. Francis, el problema es, Francis, que queremos estar con Dios y con el diablo. Entonces, va Esa comisión de la diplomacia dominicana fue enviada a Venezuela. Y se le dijo que participaran. Ahí fue que Donald Trump tronó, vamos a sacar del DR Casta, a Dominicana, a Guatemala, a fulano de tal. Entonces, rápidamente cambiaron de posición, pero ya la... la, la, la, la, estaba, la ya estaba ya presente. Porque fíjate, <ríe> se me parece a las comisiones del PRD cuando fueron <ríe> gobierno, que eran comisiones digo. diplomáticas de chercha y de, y de, y, y, y de estar en la, en, al lado de... Señores. Sí. Esto nosotros tenemos que darle seguimiento y ponerle atención. No es que Maduro se va a salir con la suya. Ya los pueblos del mundo están reaccionando y países importantes. Sostenerse en estas condiciones e iniciar un nuevo mandato en estas condiciones y legítimamente establecido, no creo que sea tarea fácil para un Maduro que está perdiendo hegemonía. No y está aislado, la dictadura se aísla en Francia, mira como Paraguay dice voy a romper directamente con Venezuela y lo dicen públicamente, rompieron todas las relaciones con Venezuela y ya con, con, este, con estos votos 19 votos fueron eh, eh, prácticamente queda Venezuela simplemente con Nicaragua Daniel Ortega y con Bolivia pues vamos a ver lo que dicen de, yo me gustaría volver a escuchar el que Paraguay rompe relaciones con Venezuela en Asunción de Maduro ahí está, ahí está vamos a escuchar audio el gobierno de la república de Paraguay en ejercicio de sus atribuciones constitucionales o de la soberanía nacional adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién podría imaginar que Paraguay, que es parte de la política de expansión en, en esa zona de, de Hugo Chávez en aquel momento, y la política sobre todo social del petróleo, ha ayudado y pero en esta ocasión es junto al pueblo que se están colocando y sabiendo que, que ha torcido la, la, las fibras más sensibles de la institucionalidad Mira, de ese país. No hay que ser adivino para pensar y poder eh, predestinar que con estos seis años más de Maduro, se está abocando Maduro a firmar su propia muerte, porque los dictadores terminan muertos, casi todos. Y lo otro también... Aunque parezca demasiado fatalista, Maduro está presionando una guerra civil en Venezuela. Bueno, eh, tú me, ha, usted, me han escuchado decir que Maduro está buscando todos los argumentos para convertirse en víctima. Y mientras va en ese trayecto está olvidando, está olvidando respetar su propia constitución bolivariana que fue hecha con un objetivo de lo que pensó Bolívar en algún momento, en la liberación de los pueblos de América y en la unión de una gran América. Le voy a poner un ejemplo de cómo está Venezuela. Un calzado cualquiera de un niño cuesta 100 mil bolívares. ¿Y cuánto gana un empleado? Sueldo mínimo de Venezuela, 2 mil. Pues Tiene que se trabajar va, 50 meses. Pues nunca se va a poner un no, zapato. Nunca se va a poner un zapato. Y la comida, lo que tú trabajas en un mes te da para comer un día en Venezuela. Dos mil bolivarianos, eh, bolívares de esos soberanos que ellos llaman, da para comer un día mal comido. Esa y mira, es la situación. Que, que en el propio... Y el que se, en se la enferme propia, allá, pobre de él. En la propia toma de posesión, este hombre arremete y amenaza... Y habla como si allí estuviera en el pueblo ansioso de que él vuelva sí, a gobernar. Sí, sí. Sí. Hace creer porque es una es una especie de mecanismo publicitario que él hace de cámara Si se fijan, cuando ellos vienen en la escalinata uh -huh. es lo único que se presenta o ellos permiten que se presente para que se vea gente. Eso es An grave. Antes de irnos a decir que llegaron a San Francisco de Macorís más policías, una dotación completa de Policía Nacional llegó a San Francisco de Macorís para reforzar la vigilancia en nuestros barrios, en nuestra ciudad, San Francisco de Macorís, que tanto hace falta en buena hora y que lo distribuyan por todos los perímetros peligrosos que tiene San Francisco de Macorís. Que ustedes saben cuáles son, General. Haga caso y, y atienda la seguridad ciudadana aquí en San Francisco. Mira... No pudimos comentar la parte esta del joven que aparece muerto en San Francisco por 14 disparos, ¿y qué es lo que violencia, están pensando estos violencia, jóvenes? Violencia, violencia. 18 años. Por eso vamos a tener hoy con nosotros eh, la licenciada, la doctora Lourdes Torres, hablando de violencia, psicóloga. Vamos a ver qué es lo que está pasando con tanta violencia en nuestra sociedad. No, Quédese ahí, no se vayan, en breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y ya llegamos a la entrevista central, a la sección del café caliente. Antes de presentar a nuestra invitada en el día de hoy, me toca presentar... A nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos sí, días, hermano Fulvio. Llegó el viernes. Llegó el viernes. <risa> hola, ¿qué Y, una Francis, hola, canción, hola. ¿Y una el cuerpo sí lo sabe hoy. El el, lo porque sabe. el otro viernes, como que no se dio ni cuenta el cuerpo. Bueno, <risa> Las redes sociales hicieron memes que la mitad fue mucho. Es <risa> claro, porque bueno, ya venían un proceso de días de fiestas. Y por eso entonces el viernes como que pasó así, sin pena ni gloria. Aquí estamos, bendecido de Dios, gracias a ustedes por recibirnos cada mañana. Tenemos un contacto telefónico que vamos a recibir antes de presentar a nuestra invitada de honor. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está el programa de mañana, doctor Armán? Ah, doctor, ¿cómo doctor, está? Doctor, un placer, doctor, un placer saludarlo. Estamos bien, gracias a Dios. Yo quiero pedirles un favor. Sí. Que ustedes le digan a sus seguidores. ¿Dónde pueden encontrar la entrevista que ustedes me hicieron a mí ayer para que ellos mismos se formen su propia conclusión? Correcto. Producto de un montaje que el periodista David Díaz ah. hizo. Yo lo llamé a él responsablemente. Él me confirmó que fue una deducción que él hizo. La no así, que yo en ningún momento dije que me iba porque iba a apoyar a la denuncia de David de Medina. Incluso ustedes, como yo dije, no, en fue fueron, de muy eso. fueron muy inquisidores. Mm y muy insistente, y yo no me cuidé, sino que no estaba en mí, apoyar la Dios y él me hizo ese montaje. Muy ¿Qué bien. yo quiero? Que ustedes le digan a los televidentes dónde pueden encontrar la entrevista. Muy bien. Y que saquen sus propias conclusiones. Correcto. Así será. Para que hagamos un ejercicio más profesional, más correcto, y la gente se, se está llevando el montaje de montaje y asunto. Apegado si a la verdad, la como debe ser. Se van a dar cuenta que ellos dije sí que no dije Sí. Correcto. Como gracias, no, muchas doctor. gracias, doctor, por llamar. Claro que El sí. programa, por supuesto, está disponible en la página del canal de YouTube de Telenor. Usted entra a YouTube Telenor, escribe Telenor y ahí encontrará las listas. Dentro de las listas de difusión está de mañana. Ahí entras y verás entonces el programa completito grabado y está disponible para todo el mundo. Pero también la producción lo prepara esta mañana tempranito, noche, que es, ya lo subió en la página, telenor.com.do, porque también se suben las entrevistas ahí para más fácil visualización. Las entrevistas eh, solo cortadas, no el programa completo. Las eh, entrevistas ahí, al igual que las opiniones de correcto, nosotros en los temas. En la parte final de la página, ...está el café Te caliente... Telenor.com.do. ...y ahí se va a ver la imagen de Ángel Almanza... ...para que verdaderamente... ...comparen lo que fue que sucedió... en ...de mañana... ...y... ...lo que él dijo... ...y lo que él dijo... <ríe> ...es decir... Es. ...que de esa forma... Se, eh, ...se... ...se dispersan las... ...conjeturas o lo que haya sucedido... ...porque no hemos visto lo que fue... ...la denuncia que hace el doctor Ángel Almanza que en razón de la entrevista que sostuviéramos ayer en el de mañana en el Café Caliente, se utilizara partes para hacer un montaje. Eso fue lo que dijo... Pues también me sorprendí cuando vio ese titular, ah. que él apoyaba la reelección cuando él aquí no habló Digo, de eso. No, él inició Todo lo contestando la pregunta de Julio, inició diciendo, en mí no va ese tema de la reelección o algo así que no estaba de acuerdo. Pero bueno. búsquenla, que está disponible para todos. Canal de YouTube y también telenor.com.deo. Bueno, ya vámonos con la invitada de honor del día de hoy, la maestra Lourdes Torres. Ella es psicóloga, dietista, docente de la Universidad Católica Nordestana y docente de la Universidad eh, Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís está con nosotros para venir a conversar un poco y ayudarnos a entender y también a fortalecer la, el aspecto de prevención de violencia a raíz de toda esta explosión que estamos viviendo en la sociedad hoy día, no es exclusivo de República Dominicana, San Francisco mucho menos, sino del mundo pero que nos afecta cada vez más Buenos días maestra, Qué gusto tener Buenos aquí. días, buenos días a los tres Gracias, <risa> Qué gusto tenerla Les sigo y me parece muy interesante el programa con Muchas mucha gracias. profesionalidad yo los lo felicito y, y les gracias. deseo que sigan en esa línea y sobre todo por lo que implique el aporte a, a nuestra sociedad que tanto necesita de información tal como ustedes dicen de toda la verdad y lo más cercano a, a lo que podríamos considerar científico actualizado, sí. Correcto, así creo que es muy válido agradezco la invitación como no, gracias mucha, a usted doctora por venir. Eh, nos apremia Saber opiniones de profesionales que como usted, de la mano suya, hace muchos años, en, escuché por primera vez y, y tuve la oportunidad de participar de Bioética, que es una forma del profesional insertarse de una forma propositiva eh, y sobre todo hacer praxis de lo que aprende, hace y es su responsabilidad como profesional. Perfecto. Le agradecí siempre porque nunca se me olvida en la forma que lo, de, lo desarrolló. Pero en esta conducta humana, ¿esto es producto de, el, como se ha dicho, una discusión permanente del ambiente o el individuo viene con ese grado de violencia? Podríamos decir que la agresión es per se, el individuo, la agresión. El problema está cuando confundimos el término agresión con violencia. Okay. La violencia es un tipo de agresión que va más allá de lo natural, en el sentido adaptativo, no es justificable para ni, bajo ningún concepto. El tener un poco de agresión, vamos a decirlo así, implica que tú estás aquí temprano porque tienes un nivel de responsabilidad y tienes que llevar una motivación, un interés, un... Es como un mecanismo de respuesta. De... Exactamente, la agresión, pero oh, cuando okay. esa agresión se convierte en, en violencia, que puede ser incluso una violencia hacia sí mismo. Está el suicidio, por ejemplo, eso sí. es una violencia claro. a sí mismo, que implica daño, pero cuando esa agresión llega también a extremos, que implica el daño a terceros, como puede ser la violencia en contra de la mujer o la violencia en contra de los hijos o en sentido general, de manera que hay que diferenciar, que no es lo mismo agresión que violencia y que la violencia no tiene justificación bajo ningún concepto. Pero sí hay causas que la provocan, por supuesto, y múltiples. Hoy día vemos a diario de cómo tan fácil por una discusión de un parqueo, por una discusión de un rayoncito al vehículo, por cualquier cosa sacamos un arma o blanca o de fuego, o nos vamos a los golpes o a violencia verbal. ¿Por qué vivimos tan irritados que actuamos así de primera, de una vez? Ya? respondemos violentamente. Hay un aspecto cultural que es determinante, y aunque tú mencionabas que esto es mundial, no menos cierto es que hay países donde se ha tomado muy en serio uh -huh. el tipo de reacción que tú describes, y yo creo que por ahí es que va, o sea, hacer conciencia de que es una problemática que nos ataña a todos. La gente es muy cómoda cuando solo quiere atribuirle las posibles causas, asuntos más bien del Estado, no es que no tenga que ver, claro que tiene que ver, pero ¿y yo qué estoy haciendo para contribuir con que eso no se dé? Cuando se me presentan situaciones como la que tú planteas, ¿hasta dónde yo uso autocontrol? Exacto. ¿Hasta dónde yo uso otros mecanismos como es el diálogo para resolver? ¿La inteligencia emocional? Definitivo, el manejo de las emociones de uno mismo y el tal vez en un, situaciones como esta que tú describes, el ponerse también en el lugar del otro. Claro. O sea, Lamentablemente, pero se ha dejado a un lado todo lo que es cultura de paz. Doctora, mayormente, no es que no haya gente, porque eso es lo otro. No todo es violencia, hay gente que actúa como. Pero ¿qué suena más? Las cosas negativas, sí, lamentablemente. Sí. Doctora, un día trabajando en el río Jaya, me encontré con cinco niños que andaban deambulando por ahí. Eh, no tenían, no vivían con los padres su cuerpecito estaban todos marcados de violencia, de, de, de cicatrices, y se veía en ello una madurez fuera de la edad, una madurez prematura y un, unos índices de violencia fuerte. Entonces, mi pregunta es, cuando veo también niños en otra sociedad, en otro ámbito social, que lo veo más tranquilo, más pasivo, pero de ambas sociedades surgen momentos de violencia. Este, esa, esa batalla por coexistir y defender la, la misma existencia de ese ser humano lleva a veces a la violencia. Ha tocado el punto que nosotros eh, insist siempre insistimos con el modelamiento. No cabe duda que la violencia se aprende por modelamiento. Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Y dónde se aprende de, de, de primera intención? En la familia. Entonces, hay situaciones concretas que la gente deja pasar por alto, porque no entiende que si yo actúo como adulto, actúo con violencia, violencia que no es solo física, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser sexual Económica y en términos económicos sí, sí. también. Entonces, si yo actúo, ¿qué yo estoy modelando? ¿Qué pueden los descendientes aprender de mí? ¿Ves por dónde va el compromiso? Y sin lugar a dudas que el no tener cubiertas una serie de necesidades, como es una familia en la que exista claramente definidos los roles donde las necesidades estén cubiertas, de alguna manera genera una situación de, de poca atención, diría yo, a lo que conlleva la crianza, sin lugar a dudas. Eso no excluye a los Padres que tienen posibilidades económicas y que se dedican a muchas otras cosas que también descuidan la crianza. O sea, que el compromiso es mayor cuando hablamos de violencia, porque no es tan solo eh, la violencia en la pareja, no es tan solo la violencia hacia, de manera particular hacia la mujer o la violencia solo a nivel de, de las calles, es en todo ámbito, en los medios. ¿Cómo se justifica el que hayan programas en los que de manera obsesiva compulsiva se transmitan mensajes de violencia, como diciéndole a la gente, esto es lo natural, esto es lo cotidiano, esto es lo que está permitido y vamos a seguirlo haciendo. No, deberíamos tener mucho más respeto a la dignidad humana. Y como eso, hay muchos, muchas situaciones donde no se está respetando, Y ahí es donde entra la violencia justamente, como la dignidad humana no está siendo respetada como ya aunque la ley lo establece no se revelan datos que aunque no te digan nombre y apellido ya, la, la gente creen. sabe <risa> sí, es entonces eso es violencia porque la violencia a veces es muy sutil la violencia la gente cree que violencia solo es lo físico, donde quedan marcas, donde queda la, la evidencia de que hubo violencia o esa es la que menos duele a través sí de cuenta esa a la que es evidente, pero no, pero no es la que más daño hace. Doctora, mire, escuchándola, me pregunto, ¿hay posibilidad que desde su ámbito profesional se pueda evaluar? Algo que yo digo a diario, yo pido a la sociedad de psicólogos o de psiquiatras que evalúe al, al país y que nos dé un diagnóstico de nosotros mismos. Es posible. Bueno, nosotros Que estamos... no sea directamente conmigo, sí. sino general. La, bueno, salud la, la, la salud mental de la sociedad. De la sociedad. ¿Cómo va? <risa> <Bueno>. <risa> en cuanto a evaluar, nosotros desde la academia estamos trabajando en investigación y de hecho tenemos una investigación sobre violencia llevada a cabo por uno de, de los doctores o sea para tesis doctoral eh, de nuestra universidad autónoma de santo domingo el doctor elio pérez ojalá y ustedes se animen a invitarlo porque la experiencia que él tuvo para evaluar y una investigación hecha en san francisco que les invito a revisar donde interesante ver los resultados, cómo eh, se está dando y obviamente que a través de las investigaciones se puede y de hecho nosotros estamos trabajando el tema de violencia en la academia también con los estudiantes de grado. Es decir, que no, para no es nada descabellado que me he imaginado. No, para nada. Porque es resultante de que alguien o alguna institución Debe decirnos, oiganme, ciudadanos de República Dominicana, todos tienen un grado de locos, o si quieren decirlo lo más claro, de anormal, de violencia, y procurar eh, de velar y quizás si nos permita, tomar nuevos rumbos. Sí. Si no conocemos el problema, no sabremos salir. Y esa es mi preocupación. Sí, yo creo muy válida tu preocupación, porque a veces se habla de porcentajes sin tener en, a mano la evidencia de una investigación uh -huh. sí, con, sí, con rigor científico, Correcto. y eso es muy riesgo. Por hacer daño por desconocimiento por y, por y por exacto. política también. Para hacer, de, hacer para hacer daño para al, propia, al, al propio gobierno. Estado. Claro sí, que sí. sí. Y claro de hecho sí. yo pienso que si las instituciones académicas y todos los ministerios, y de manera muy particular... El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que tiene que trabajar para contrarrestar mucho mucho. el aumento desmedido. Eh, no es solo ellos, es todos, pero están haciendo ellos lo debido sí. en términos de prevención. Sí. Uh -huh. y, y la última idea de, de la evaluación del estado mental de todos los ciudadanos. Yo pienso que no, no somos exclusivos en el sentido de que necesitemos ayuda todos. Yo suelo decir que hasta los profesionales sí, de la claro. conducta... De alguna manera, no llega el momento de buscar ayuda. Sí. La resistencia está en no reconocerlo y entonces no en creer todavía a esta altura que el ir a un profesional de la conducta es eh, señalarte como una persona sí. inadecuada. Sencillamente puede tener una situación en la que requiera de sí. apoyo y Doctora, puede hacerlo. me agrego ahí en que los seguros médicos que llegan a la población... No tienen la parte no de consulta, cubre. no cubren la parte de la consulta psicológica o psiquiátrica, que hay que incluirla. doctor antes de irnos, en hay tantas manifestaciones de violencia en nuestra sociedad y cada día son mayores. Por ejemplo, la de ese niño que apenas cumple 18 años con 14 impactos de bala, eh, la de las parejas que, que, que mataron en Arenoso, la de los cuatro que mataron en la comunidad de guerra, eh, ¿qué está pasando con la sociedad dominicana? Y también se está perdiendo la sensibilidad. Bueno, lo mencionábamos al principio. O sea, eh, el tanto insistir, con sobre todo con los hechos trágicos. Y no es que no, de alguna manera no se mencione. que nos pasen el café, por favor. Ah, sí. Y, puede, no. y puede seguir, puede seguir. Ok. Eh, yo pienso que, que los mismos medios de comunicación, bueno, buenos bueno. días, son determinantes en esto. Uh -huh. Para comenzar. Uh -huh. eh, gracias, muy amable. Huele muy rico. Gracias. Uh -huh. uh -huh. Eh, yo pienso que, que eso, insisto mucho en el compromiso de todos o sea, ustedes desde aquí ojalá que no solo se promoviera las situaciones trágicas que como dicen algunos eso es lo que vende, eso es lo que tenemos que hacer no, no lo que da rating hay, exacto, lo que da rating es también que existen señores, existen familias y yo insisto mucho con esto, donde las cosas se manejan como debe ser, con un intercambio de, de opiniones, con un diálogo propiamente, con un reunirse, con un permitir crecimiento y desarrollo sano, con un llevar a, los, a cabo los roles que le corresponde a cada quien. Con cumplir reglas. En términos, exacto, el establecer límites, poner normas, todo eso, ¿eso no se promociona? Lo que más se promociona son los hechos trágicos, Muchas veces. que no es, es que no pasen, que no es que no nos preocupen, pero vamos a darle también cabida a situaciones como esta, donde estamos analizando sin defender a nadie de manera particular, sin echarle toda la culpa a solamente el Estado, ¿qué, qué estamos nosotros haciendo claro. para contrarrestar? Y en esa parte fundamental de la prevención, indiscutiblemente que cae la e educación, ¿Qué otros aspectos sobre todo podemos promover desde aquí, desde esta plataforma informativa para que Muchas la gracias. sociedad esté empoderada de qué puede hacer para prevenir la violencia en cualquiera de los escenarios y a cualquiera, ser humano, niño, adulto, en cualquiera de sus eh, especificaciones? ¿Qué eh, podemos hacer para prevenirla? Antes de responder tu pregunta, agradezco el café, está muy rico, <risa> qué bien. me alegra mucho lo del café. Yo pienso que si vamos creando conciencia, sobre todo desde la familia, desde la escuela, y no porque debe ser en la familia, en la escuela, no vamos a seguirlo en la universidad y en todos los ámbitos. Uh -huh. El entender como bueno y válido que así como la cultura de violencia ha tomado tanto auge, la cultura de paz podemos lograrlo también. Es una pena. Yo tuve la oportunidad de dar como asignatura cultura de paz y de pronto eso se ha obviado y es tan interesante y hay gente que ha escrito tanto sobre la cultura de la paz sí. y tantos convenios que se han hecho entonces es desde casa interiorizar valores positivos no se crean el cuento de que los valores se perdieron no los valores están no, ahí los valores a lo que tú le da importancia y si le da y si le diéramos más importancia al llevarnos bien en casa, al llevarnos bien en el trabajo, a llevarnos bien en la comunidad, a situaciones como la que tú planteas. Señores, ¿cómo es posible que por un parqueo la gente atente contra la vida de otro con el que yo convivo día a día? Con el que yo más me encuentro. A veces más que con una mi propia pareja familia. Y un esposo quitándole la vida a su esposa que dijo que la amó cuando se casó. Y a su propio sí y luego se mata a él. Entonces, Entonces ya. Dónde ya llamo, que lo tocaste, yo. yo creo que el tiempo no, no lo va a permitir, pero a mí en, en esta situación me preocupa mucho hasta la definición de amor. Sí, ya yo no sé. Eso no es, es amor. Ser. Exacto. El que ama es lo que comparto. respeta, el que ama quiere lo mejor para Producto el otro, el que ama no toca para hacer daño, el que hace lo que tú describes, es evidente que tiene un problema psicológico. Y no de ese momento, no. sino que lo viene arrastrando yeah. porque está de por medio el suicidio. Y nadie se quita la vida por un hecho, contrario a lo que la gente cree. Es una acumulación de hechos que lo lleva a no verle sentido a la vida, no recibió ayuda a tiempo, le quitó la vida a esa persona, le quita la vida a los hijos y se quita la vida a él. Evidentemente es una persona que necesita ayuda y que probablemente dio alarma. Puso la alarma y dijo: Necesito ayuda, pero la gente no le cree. Doctora, es, es incorrecto de mi parte que yo piense que, que se está llevando una cultura de liberación, deliberada, liber, de es decir, de deliberar, de que todos estos que compiten con las bases morales de nuestro país sean, en un cierto modo, el grado de madurez de de modernismo que tenga una persona en aceptarlo, lo que es contrario a lo que yo creo y profeto. Mira, yo insisto que los principios éticos y los valores morales están ahí y han estado siempre. Lo que sí ha pasado, que el ordenamiento ha cambiado. Y no cabe duda de lo que tú planteas. Lo, lo penoso es que no nos demos cuenta que nos están llevando que no están manipulando, que de alguna manera esto nada de esto es casual. Es una, Está el uso de los medios, el aparatito, como le digo yo a los Es otro galoro. tema que debemos de tratar para que la población, como los padres, preocupa, podemos controlar esto. Me preocupa, porque cuando yo suelo decir que yo, si estoy aquí, lo tengo apagado, si estoy comiendo, lo tengo apagado, si estoy en clase, apagado, si estoy en aquello, como le digo a los estudiantes, <risa> y ellos se ríen siempre. Con más razón apagado. Apagado. <risa> Pero entonces, ¿para que usted lo usa? Para cuando lo necesite. Pero hay que tenerlo, porque usted la llama. Ajá. Ellos saben llamar hasta siete veces de corrido. Imagínense ustedes que si encima del, de los de las ocupaciones que uno tiene, también este pendiente de que por cada llamada tú vas a responder, ¿qué vida es la que tú vas a llevar? No. Ningún. Y eso, y eso tiene un fin. Sí. Y eso es manipulación. Y eso nos está llevando a una vida. de violencia. Claro, y de, y de mucho conflicto, además. Y, y pérdida de, de identidad. Hasta cierto punto. Hasta cierto bueno, punto. Y ni que hablar con los niños, <clears throat> a lo que se le entrega. Bueno, eso es otro tema. Otro tema, <risas> Guárdelo ahí. Maestra, muchísimas gracias, como siempre, gracias por sus reflexiones en este sentido, sobre todo porque nos aporta mucho para vivir en una sociedad mejor, que podamos durar más tiempo en esta tierra de paso, como siempre digo. Gracias a la maestra Lourdes Torres por haber estado con nosotros, ayudarnos a analizar estas causas y la prevención también de la violencia en sentido general. Nos vamos a la pausa, retornamos con más a quien de mañana no le cambies, quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, eh, recordarles a las chicas y a las damas que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado acá en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos. También tenemos servicio en Santo Domingo en el teléfono 809-952-2150 y aquí en San Francisco 809-841-9955. Nos puedes escribir un WhatsApp, pedir mayor información o que te mandemos fotos de la mercancía que tenemos y nos acaba de llegar. Tenemos todas las opciones vestidos para cada ocasión en Adasa Elements. Además estamos en las redes sociales, nos encuentra en Facebook e Instagram, nos buscas así mismo. Adasa Elements, vista como yo, vista de Adasa. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas mundiales de lentes, usted la consigue en óptica máxima visión profesionales nacionales e internacionales, análisis de la vista gratis. Todas las monturas en diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista en óptica máxima visión. Calles Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza, les recuerda que no debe salir de la Guaraná para encontrar lo que busca en un supermercado, un supermercado por departamento y repleto. Ahora en la temporada navideña se ha unido a Únase para traerle miles de pesos en premio televisores, fines de semana, crucero y participe de la campaña por el medio ambiente con las ecobolsas, una bolsa que usted puede rehusar y así evitar usar constantemente el plástico. Vamos a reducir el consumo de plástico. Supermercado Almanzar, calle principal, 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, bueno en el WhatsApp nos escribe Reinaldo Hernández. a la gente del WhatsApp que así ya es. estamos operando con nuestra tablet, que estaba un poco enfermita en un momento. Reinaldo Hernández desde Hostos nos escribe, nos dice que de nuevo están sin agua eh, por la desidia de los empleados de INAPA, según él, dice que vuelven a quedarse sin agua potable al quemarse los dos motores que impulsan el líquido hasta los hogares. Eh, ahí está la queja y la denuncia que hace Reinaldo. Ingrid López, Ingrid desde Los Rieles, manda la foto de esta señora, dice buenos días, es su madre que está de fiesta de cumpleaños, Virgen Bonilla en los fieles, de parte de Ingrid, felicidad y de todo el equipo de mañana, así que la paz es muy bien, América desde el municipio Castillo, América nos manda una postal de buenos días, feliz viernes para ti también, Samuel Ortega manda este video con un mensaje religioso, gracias, Yolanda Santos de Pisa Costura, nos escribe y nos manda feliz viernes, gracias también, al número que termina, 0704, buen día, Dice, eh, si hay cobertura de algunos seguros que dice que sí, como senasa para los pacientes de psicología. Pues eso es bueno saberlo. Dice que es psicóloga no. o psicólogo y que eh, recibe. Seguro. Se recibe CENASA, ahí está, es psicóloga. Excelente. por la foto que por la, fondo, No nos pasó nombre. Por favor, si, si desea, lo puede sí, dar el nombre dar para agregar. Sí, el para decirlo, el grupo de Esto es, un, eh, es un servicio, porque eh, realmente nosotros tenemos como una especie de, de asombro que el seguro de salud excluya ciertas áreas de la salud que debiera de cubrirlo. También, Dania de los Maestros escribe, dice, buenos días, bendiciones, buenos días. dice, qué chulo el WhatsApp. estamos estamos Dania, nuevo, nuevamente. Dania. <ríe> Así es, Roberto, desde acá de San Francisco, nos da los buenos días, dice, excelente programa, yo no me voy a trabajar hasta terminar de observar el programa completo. ¿No Enhorabuena, gracias. gracias, Roberto, un placer. Diógenes Domínguez de Santo Domingo nos manda este video. Así que muchas gracias con ese mensaje de los que corren en redes sociales. Ahí están, gracias a todos por escribirnos. Bueno, este es el momento para que Raquel nos traiga un tema que tiene designado para hoy. Bueno, gracias por permanecer con nosotros, gracias por la sintonía. Eh, antes de entrar en el tema principal, dar uh -huh. esta información y que, y que damos seguimiento, sobre todo a todas las eh, firmas que realizan las mediciones de los políticos y que establecen y sirven de termómetro para ver cómo andan. La más reciente, la acaba de publicar hoy todos los medios, es la New Link, que fue realizada entre el día primero de diciembre y el 2 de enero, dos mediciones, y los resultados lo expresa ahora. En esas dos de, eh, mediciones, los datos que establecen, habla de que el presidente Danilo Medina obtuvo un por ciento entre las dos mediciones de un 23.8%, 4%. Aumentó pero esa es la primera, perdón, aumentó la segunda, la de, del 2 de enero, a 25.2%, seguido del Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader, con un 18% en la primera medición y en la segunda aumentó a un 21.8%. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, registró de 17.9% a un 19.4 bajó un poquito Leonel Fernández 19.9 y bajó la segunda medición a 16.8 Margarita Cedeño 8.3 en la primera, en la segunda medición 8.4 Hipólito Mejía de 8.2 a 4.5 bajó considerablemente Reinaldo Pared de 1.6 a 1.8 Andrés Navarro 1.5 y 1.1 bajó. Y finalmente Gonzalo Castillo 1.2% y bajó Santilla. a 1.1%. Esta a medición está bueno, de popularidad, bueno. de cómo está, la imagen, es que es, cómo está la imagen de estos políticos dominicanos. Un termómetro. Solo darlo esto como información Ay, que acaban de publicar los medios de comunicación. Ya se identifica como una tendencia Gonzalo Con Castillo. Como 1.1. Ay, Dios mío. Muy poco. Qué pena. Es que esos son los ceros. Feli Bautista va ganar otra vez allá. Ay, pero no, esto no lo puede ser. Ya todos superan por mucho aquel. No, no puede ser. En, sí, aqu bueno. en aquello de la riqueza. Lo que sí es constante es la popularidad del presidente Danilo Medina, pese a que la mayoría de los medios de comunicación no están a su favor ah, y solo vale. en esas mediciones. ¿Usted, no le, usted le escuchó? La no. primera, El primer dato que dije... Da, el presidente Danilo Medina es el que está mejor valorado, su imagen ah. según New League ah. no, ah, pero no New lo esa es, es su, es su es la preferida desde cuando era candidato que no, de 921 mil millones de pesos pues ahí está y, la información en el otro y 82% se mantuvo la New en, en, sí. en sí. coinciden Ay, con Dios todas Dios. las otras encuestas que también lo ponen en primer lugar, hay que ver sí. por qué verdad bueno, mientras 921. que la mayoría por lo mismo que sacaron la, a Che lo mismo que están presionando para que haya un grupo de, de empresarios de la comunicación nacional para empezar la campaña lo de Chévere es otro tema en cuestión que puede ser discutido pero ahora no, SAC, no tenemos el tiempo Chever, ella quiso salir y fue irresponsable en no decirlo a tiempo la negociación que tenía de por medio. Pero eso es otro tema. El tema central que queremos eh, compartir con ustedes algunas informaciones, sobre todo porque este año es decisivo, 2019, para los partidos políticos dominicanos por la, las contiendas electorales que se deben enfrascar en, eh, a partir de febrero del 2020. Ya la Junta Central Electoral ha tenido la primera de cinco reuniones que pretende tener con los partidos políticos en esta semana hace tres días. Ya se ya realizó su primera reunión con los cinco partidos políticos que han decidido tener la primaria, realizar las primarias abiertas, entonces en ese contexto y sobre todo en el marco de la nueva ley de partidos políticos, la 3318 entonces, este, esta reunión la encabezó el presidente de la Junta Central Electoral, el licenciado doctor Julio César Castaño Guzmán, en conjunto con los otros miembros en pleno, cinco partidos fueron los que participaron, esta reunión se convocó el pasado 19 de diciembre, sobre todo con ese el objetivo fundamental, dar a conocer el nivel de organización para estas eh, primarias, eh, pero también los recursos económicos que hay que tener para el montaje de esta primaria, la logística a utilizar, los mecanismos tecnológicos que se, se pretenden, implementar como el voto electrónico que ya ha sido ensayado por la junta y que pudieron comprobar los representantes de los partidos que estuvieron presentes en esta reunión realizada en esta misma semana en salones de la sede de la Junta Central Electoral, no el conteo, sino ah, el voto, eso ah, es novedad, eso no se ha realizado ah, bueno. aquí en este país el voto como lo tienen otros pa otros países, no conteo sino voto, ir a marcar a un dispositivo, a una computadora, su voto no en papel, no rayar eh, absolutamente nada. Pues ese es lo que pretende la Junta realizar y, y por eso la reunión de diálogo, de negociación, de información, donde Julio César Castaño Guzmán dice que es importante escuchar las opiniones de los partidos porque la Junta no le interesa imponer nada, sino que consensuar primero estos procedimientos y habla de eh, los recursos económicos que deben poner los partidos de ese dinero que le da el Estado a, a, de, disponible y que está pautado por la ley electoral, la, esa ley, la 297, que necesita eh, ser eh, modificada. Entonces, la 275 97 pues en esta reunión participaron los representantes del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron los que planearon, que decidieron realizar esta, esta eh, primaria así abiertas. También estuvo José Manuel Hernández Peguero, Braulio Frías, Francis Reyes y Víctor Mojica del PLD. Pero del PRD estuvo José Ignacio Paliza, Carolina Mejina, Orlando Jorge Mera, Dionisio Santos, Robert Arias del PRDS del PRM, lo que acabo de leer, Jané Camilo del PRD, Tony Peñaguaba, Teófilo Rosario, Encelado, Mendieta y Juan Santiago, porque estuvieron presidentes, secretarios, también los que son eh, los que tienen que, que encargarse de la logística en cada uno de estos partidos de Alianza País, Guillermo Moreno, Sergio Olguín Néstor Julio Rodríguez y de eh, Opción Democrática, el partido que dirige Minú, Tavares Mirabal estuvo presente también, y José Ignacio Rodríguez, así como Jaime de la Rosa, acompañados estos del Pleno de la Junta Central Electoral. Hay unas fechas topes eh, que que están pautadas y con esta primera reunión la Junta ya ha pautado una segunda para el 24 de este mes, este propio mes de enero, pero que tendrán que conocer detalles sobre todos los partidos políticos en las primarias simultáneas que deben ser realizadas el 6 de octubre de este año. Son fecha tope la junta está en un momento crucial, definitivo, decisivo, es la prueba de fuego quizás, la más grande que debe enfrentar en estos tiempos. El montaje de estas elecciones tan especiales, pero estos procesos previos, las primarias internas de los partidos para este año pero para el año 2020 entonces las elecciones generales, las municipales con las congresuales y presidenciales que serán, realizadas, serán a realizarse en febrero y en mayo y quién sabe si hay una segunda vuelta entonces otro proceso más, por tanto de esto requiere de esta de la preparación, del ensayo de la logística necesaria y pertinente para la realización pero también de la capacitación de los miembros de los colegios electorales con todo el nivel y la capacidad que puedan realizar y volver a prestar un servicio a la nación de manera sobre todo de forma ética responsable con todo conocimiento de causa y ese servicio que dan sobre todo para el fortalecimiento de la democracia estos son los eventos que debe organizar la junta para este proceso que es el, la prueba de fuego que tiene cada vez que hay um, la responsabilidad del montaje de las elecciones que es, eh, recaen sobre sus hombros. El cronograma que ha compartido eh, tiene 30, 315 actividades que ya ha comenzado a realizar. Recuerden que en diciembre hablábamos, final de noviembre, por ahí, el principio de diciembre, hablábamos de que ya la Junta tenía en un 24% realizado el montaje de ese cronograma. Pues eh, en estas 315 eh, actividades, las primarias se administrarán en este año simultáneamente por cinco partidos, los cinco partidos que ya le dije que se ha reunido la junta, lo los que lo van a hacer con esa modalidad de abierta, por supuesto. De, las, de 315 actividades, 299 corresponden a los temas meramente electorales, 16 para la implementación de la ley del partido, la 33, 18. Y sobre esa organización, pues entonces es que esos cinco partidos en la primaria abierta, eh, han decidido desarrollar y por tanto entonces esas reuniones de, mod de modalidad para verificar procesos, para, para contactar qué recursos tiene, cómo fue y pa para apuntar que de estas elecciones primarias se van a disputar cargo 33.819 eh, precandidatos. ¿Cuántos? 33.819, sin contar el Lo 20 de el 20%. Reservado los partidos. Y Esos cinco partidos lo van mira, a hacer así simultánea y abierta. Y, y lo de Santiago. Y las opciones que hay son 4.113. 4.113 son bueno, los puestos. Es de acuerdo al de un... voto de, de, de, de partido y, las, y, la, y la ocupación de, o la presentación de que cada partido tenga su candidato y su forma de gobierno. Frente a lo que se va a elegir, ciertamente son cuatro mil. Ciento tres. La Junta yo, ha dicho y yo, y que otro. necesita cinco mil seiscientos millones para el montaje de estos procesos. De estos 16000 mil millones eh, son para los tres principales procesos. Que lo que a equivalente ir? a que cada partido sí. va a recibir este año 1.500 millones por conciento de subvención del Estado. Y de esos 1500 cada uno tendrá que disponer parte del recurso para el montaje de las subprimarias, claro, claro, indiscutiblemente. Claro. Otra parte lo pondrá la junta a través de los y, recursos. Y es que un desafío de fuerte, ley. Raquel, porque son diez, eh, 16 mil y pico de colegios. Uh -huh. La junta tiene que buscar 80 mil y pico de funcionarios por cada colegio. Plazo de todos los para todos, pues sobre todo la precandida Que no aparezcan los 3 mil que se fueron y no aparecieron. No hemos complicado bastante, los dominicanos sí. hasta para hasta para eso. 7 millones y pico de, de votantes. Sí, sí, un padrón de casi así es eh, siete. Y ahora se suma el, millones de 123 el, el resabio del grupito del gobierno Que atenta contra la moral de Leonel Fernández constantemente Y por un asunto de posición de Abel Martínez en Santiago Que le decía que a los legisladores tomaran en cuenta Que era eh, una agresión al buen, a la buena inversión en Santiago Empresarios también se refirieron, pero finalmente por encima de el, todas las opiniones le instalaron un nuevo municipio con un distrito, cosa que los mismos legisladores habían vedado que no se estaría subdividiendo más el territorio porque eso es lo que trae consigo es cargar más esa más, nómina por y sobre todo más problemas. No en vez espero, de buscar soluciones a la problemática de la comunidad… No, para nada, para crear nada. nóminas Para crear y cre botellas y crear puestos Y nuevos puestos Y el país no se da cuenta El daño que se le está haciendo A estas decisiones políticas Que han pasado en el 2018 Nosotros las relatamos aquí Se puede ver como que es un asunto De mala de mala voluntad mía para En contra del que está accionando No, señores Se le está diciendo Para que evalúen y tomen sus propias decisiones al momento de votar, porque ese es el momento que usted se convierte en un ciudadano pleno. Y tendrá entonces su responsabilidad cuando usted vea gobernar al que usted eligió, y si no se comporta como usted lo esperaba, tenga en cuenta que para la próxima, o por lo menos sea crítico, constructivo, diciéndolo y refiriéndose que a pesar de que votó por esa persona, le ha desfraudado, eso es lo que ha habido aquí. Bueno, y la reunión importantísima realizada en esta semana, ahí pudieron contactar los representantes de esos cinco partidos que van a realizar su primaria abierta la tecnología. ¡Qué loco! que la ensayen lo suficiente que contacten y después que digan los partidos políticos que están de acuerdo con la implementación, entonces que no vengan el pataleo después a criticar los procesos cuando usted lo aprobó y dio el visto bueno en la reunión le fueron presentadas todas las explicaciones técnicas y sobre todo donde ellos pudieron comprobarlo y lo que insistimos en eso habló el funcionario diciendo de que los partidos debían presentar además las listas de los precandidatos a más tardar el 22 para ser inscritos el 22 de agosto de este año, de este año. Y otras estadísticas también de comentarles, el, para las elecciones del 20, la, los 16.284 recintos eh, o colegios electorales, mejor dicho, colegios 16, electorales, 284. Eh, para el, el padrón, eh, el padrón aumentó un, un poquitito, 7.5%. Según revela el periódico El Día, el padrón electoral 7.5 millones en el exterior. La junta estima que para el 2020 el padrón de inscritos será de 500.916 dominicanos y serán escogidos más de 4.000 candidatos en los diferentes niveles de elección. 4, 130, Entonces ¿no? es importantísimo cumplir con todos estos plazos, que no haya ese, eh, que no haya necesidad de prorrogar. Para que cada cosa se vaya cumpliendo en el cronograma estimado y, sobre todo, para que pueda surgir eh, todo el proceso con naturalidad y que le dé el tiempo suficiente a cada uno de los partidos a presentar a su candidato, a realizar sus procesos previos de la manera correcta y elegir a los mejores hombres y mujeres. Cumplir, fundamentar la cuota femenina y la participación de la juventud en estos porcentajes es indispensable. Temblando en esos componentes electrónicos, temblando, poniendo... Pero que por, una persona con, porque, con un Porque no, no, no, asustado. Gente que nunca ha tenido en la mano un, ¿Un dispositivo Un ordenador. Un ordenador. Pues, eh, o un, un celular sí, inteligente. Porque el sistema no lo puede poner ¿Tú sabes eh, cuál es difícil. El pro, ¿Tú sabes cuál es el promedio que... de escolaridad de República Dominicana? El cuarto curso. Okay? Espérate. ¿Y que, que ella aprende contigo? Que ahora le han cambiado la temática no por un provincia. Dice que, que están sacando provincias que son libres de analfabetismo. Para después unir las 32 provincias. Un termómetro balancer nos puede servir el celular. Aquí todo el mundo tiene celular, hasta el más pobre anda con un celular inteligente. Así que es muy fácil marcar, un, un, punchar un botón dar a una carita. Eh, <risa> y para eso uno supone que bueno. Y, y primero, este proceso es para las internas. No se ha hablado que será para los procesos de las elecciones eh, nacionales. O sea, eso no se ha concretado. Entonces, para las internas son para los miembros de los partidos esos que han dicho que quieren ir a las primarias abiertas. Entonces, vamos a ver si, ver, si lo van a aprobar el sistema y si va a funcionar la tecnología. Es importante, nos permite tener de manera ágil, fácil y rápida los resultados. Aunque aquí ha dado plazo la junta de que los resultados de esas primarias, las que se van serán realizadas y serán dadas a conocer, eh, seis, seis días después de haber terminado el proceso. Seis bueno, días después de haberlo realizado. Teníamos, eh, me estuvo llamando el periodista David Díaz, pero no pudimos tomar la llamada. Sí, eh, ¿Puede llamar al, al teléfono? Le mandé el mensaje a David Díaz para que aclare la denuncia hecha y la aclaración hecha por el doctor Ángel Almanza respecto a su posición a la reelección, una pregunta que se le hizo en su entrevista, luego que éste decidiera marcharse del PRM y volver a su PRD de origen. Y él explicó, ahora es PLD. Bueno, sí, tiene un matiz. Ese es uno de los graves problemas que la sociedad no ha visto identificado de los partidos aliados. La posición es firme de sus convicciones, con honrosas excepciones que por eso yo lo resalto, en el que yo pertenezco, que fuimos los únicos que le hemos demostrado que no es cierto que se debe estar mendigando, eh, como dice un amigo mío, eh, favores en unos partidos, si no, se, si no se amarran a los principios e ideales por los cuales se, se formó el partido, de lo contrario no tiene razón de ser. Bueno, sí, eh, es bueno, una Navi. publicación que está en el periódico El Jaya, y así lo dice textualmente, uh -huh apoyaría la reelección. Él debe pero él dijo que se iba a someter esa, a la disciplina del partido hizo. porque era un hombre disciplinado y que iba a hacer lo que el partido decidiera. Pero bueno, el tema en discusión es que él no dijo eso que está publicado ahí, pero eso debe aclararlo el periodista. Sí, el periodista. Entonces, por eso le ponía que si podía llamar al 725 0505 porque de mi celular eh, es imposible, tiene sí, dificultades y he estado llamando, eh, devolviendo la llamada. Porque nosotros somos un medio plural y sobre todo si supuesto, se ha dado y se ha mencionado su nombre, eh, obviamente que tiene todo el derecho de, de ser escuchado claro. y explicar a la sociedad y a la población eh, cuál es la verdad de lo que ha denunciado el doctor Ángel Almanza, quien se ha sentido eh, que se ha tergiversado lo que él dijo en el día de ayer en el texto su programa de mañana y sobre todo en la entrevista que se les realizará y para aclarar todas esas dudas pues es buscar la entrevista en el canal de Youtube de de mañana entras y busca Telenor y luego en la lista de difusión encontrarás a de mañana o en la página web www.telenor.com.de ahí siempre la colgamos nos vamos por hoy por este, esta semana laboral nos retornamos si Dios quiere el lunes buen fin de semana, pásela bien, cuídense mucho